Te mando un saludo nuevamente. Nos encontramos generando material para el canal de YouTube. Y aquí lo puedes observar. Vamos a dibujar esta pieza. Y bueno, pues este elemento mecánico que vamos a hacer. Te comparto, dale en print screen. Y pasemos ya a lo que es el trabajo en el software en esta ocasión de CATIA. Vamos a hacer un bosquejo sobre el plano ZX. Ese es sobre el plano que vamos a trabajar. Voy a, vamos a usar sobre el plano XY repito esto vamos a seleccionar un mmm, Sketch sobre el plano XZ y ya que estamos sobre el plano XZ simplemente generamos un círculo en esta posición y generamos por aquí una línea para este lado y generamos otras dos líneas que se pongan en contacto con esto y ya que estamos dentro de este proceso, simplemente vamos a colocar dimensiones ¿no? la primera dimensión es que esto mide 16 milímetros Yeah. aquí 50 milímetros de diámetro y le ponemos por aquí un valor De 50, pero ya está. Pues la distancia esta es la que nos hace falta. Recortar. pero no tengo una referencia clara. Ah, no, sí, ya la vi. No la había yo visto. Y por condiciones de la cota ¿eh? Este valor son 56 menos 120 son 64. 64 milímetros. Y ya simplemente vamos a hacer un trim. Y cortamos esta pedazo. Le damos a aceptar. Y ya tenemos la primera parte de nuestro pad. Vamos a hacerlo en Mirror Extend. Y le vamos a poner 75 entre 2. 37.5. Para que tengamos los 70. Nuevamente, hacemos un bosquejo sobre el plano XZ y empezamos a dibujar nuestro bosquejo. Vamos a hacer un sketch. Ese sketch va a tener más o menos esta forma. Ojo, esta línea. Le ponemos... Ya tenemos el bosque. Ahora, esta línea, vamos a hacer la horizontal. vertical. Esta línea la vamos a hacer horizontal. Esta línea la vamos a hacer vertical. practicar, esta línea la vamos a hacer conectar con esta, lo vamos a hacer tangente y lo vamos a meter más, o sea, de hecho vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar este punto con este con el origen, vamos a ser coincidente ya estamos aquí y vamos a meterle dimensiones. 16 milímetros. 16 milímetros entre esta línea. Ojo, esa no. Dieciséis de aquí, la última distancia es de aquí para acá, ciento veinte milímetros. Y la altura, la altura es de 62. 62. 62. Nuevamente, ya tenemos el bosquejo, le damos un path. Nuevamente, Mirror Extend. 37.5, previo, le damos OK. Y ya tenemos la pieza en la generalidad. Nos vamos a buscar la opción de echa que seguramente está dentro de chamfer o junto. esto está junto. Vamos a poner acá las dos. Vamos a poner... Length y ambos, ok, está bien entonces son 45 déjenme hacer la cuenta rápido para poder 75 menos 49 26, o sea 13 de lado, por lado aquí tenemos 13 por lado le damos ok y ya tenemos esa parte de nuestro de nuestro ejercicio Podemos hacer algún hole. Ahí lo tenemos. Si quieres, podemos verlo de, de frente. El diámetro de ese orificio, lo vamos a poner 25. Va a ser por todo, o sea, 75. No, no va a tener va a pasar plano. Y vamos a poner la posición del bosquejo. Le vamos a poner concéntrico. Y ya lo tenemos ahí. Le damos preview. Y se genera el edificio. Buscamos ahora el siguiente ejercicio, donde vamos a hacer otra vez dos folds sobre esta cara de diámetro 12. Déjame editarlo, que ya le di OK. Position sketch. 44 menos 75 entre 2. 31. 75. 75 menos 44 entre 2. 15.5. 15.5. Tenemos por todo. Listo, ya tenemos el primer agujero. Si quieren, ahora podemos hacer una simetría de entidades. Seleccionamos el hole. Y sele seleccionamos el claro. Observen, este es el plano que está a la mitad, como previo, y ya tenemos el agujero a la mitad. Y ya no nos falta el último agujero sobre esta cara de diámetro 25 también. 67.5. por otro 62 31 le damos a aceptar le ponemos preview, le ponemos ok y con esto terminamos nuestro ejercicio número dos en esta ocasión. Si te gustó el ejercicio, si te gustó la, eh, la metodología, ponle un like, una manita así elevada y ponme comentarios. Si quieres ejercicios, sugiéreme ejercicios, mándame fotos o imágenes para que podamos interactuar más en nuestro canal. Compártelo y haz comunidad. Te mando un caluroso saludo. Nos vemos pronto.